Muy buenas a todos, el día de hoy toca Jack el estripador en un minuto Naciste en un barrio pobre de Londres, tu madre es una prostituta Que antes abortó a cinco hermanos tuyos y por alguna razón a ti no. Escarbas en la basura de un restaurante buscando comida y el dueño te golpea por eso Tu ojo derecho por medio de los colores te permite ver las emociones de aquel sujeto Que brilla en superioridad, por eso ruegas piedad Y te llevas la comida siendo perdonado por aquel sujeto cuando llegas a casa ves a tu madre herida después de estar con un cliente Pero ella se preocupa más por ti y tus heridas que por ella misma Te sorprende el color que desprende el amor de tu madre, el color del verdadero amor Una compañera de tu madre siente lástima por ti porque tengas que vivir en un mundo tan cruel Preguntándose por qué eligió tenerte a ti y no a tus otros cinco hermanos Pero tú te sientes afortunado porque tu madre te eligió a ti y te quiere Te sientes el chico más feliz del mundo un día llegas de conseguir comida y ves a tu madre llorando en el suelo, un viejo cliente que había prometido volver por ella, se ha casado y adiós. Tú tratas de consolarla, pero ella, furiosa, no quiere que la toques, tratas de convencerla diciéndole que tú siempre estarás para ella, pero ella desea nunca haberte tenido, en ese momento entiendes que nunca te amó, que solo quería utilizarte para volver con aquel hombre. Y poco a poco el color que amabas cambió a un oscuro color turbio Acabas con tu madre y con tu padre también Dándote cuenta que el color del miedo es hermoso Te hundes en la oscuridad del abismo y te vuelves un monstruo Siendo el más famoso del mundo en el siglo XIX Eres llamado a Ragnarok como el cuarto representante de la humanidad Hércules tu rival acepta tu petición y Londres será el escenario de tu pelea Durante tu pelea Hércules de un solo golpe casi te mata No eres muy fuerte pero eres muy ágil e inteligente Creas el plan perfecto, engañas a Hércules haciéndole creer que tu volumen son unas tijeras, luego que es un bolso y cuando descubre que son tus guantes, tu oponente perdió un brazo ante tu ataque. Así, todo lo que toque en tus guantes, incluida Londres entera, se convierte en un arma para matar dioses. Hércules siente pena por ti y quiere liberarte de tu sufrimiento, mientras tú solo quieres ver el color del miedo en él. Escapas a sus ataques, le tiras un edificio encima, pero este no muere, te hiere y luego te deja knock-out de un solo golpe. Te levantas, te acercas al dios mientras tarareas London Bridge in Fallen Dawn El dios te golpea y cuando parece que acabará contigo usas dergov Anteriormente fingiste ser herido, con tu sangre cubriste a tus manos convirtiéndolas así en un arma con la cual acabas de matar a un dios y cuando parecía que Hércules también acabaría contigo Te abraza diciéndote que siempre amará a los humanos Ganaste tu pelea pero perdiste a la única persona que te mostró amor En un mundo que solo te dio odio Y al final solo deseas algún día poder volverlo a ver <risa>